En esta ocasión vamos a ver eh, cómo insertar elementos muy interesantes que enriquezcan todavía más nuestra presentación en Genially. por ejemplo, cómo añadir un documento que puede estar en PDF, cómo añadir un formulario para recoger sus opiniones cómo añadir un enlace a una actividad en vivo, que en este caso lo que haríamos es recoger sus respuestas en tiempo real y poder mostrarlas en nuestra presentación, y otra que sería pues, cómo insertar una actividad pues, de tipo más o menos lúdica que les permita repasar eh, de forma eh, motivadora los contenidos que hemos puesto en nuestra asignatura. Vamos a empezar por cómo podríamos añadir un documento que tuviéramos en Google Drive. Vemos que aquí tenemos distintos iconos, también podríamos, por ejemplo, algunas entradas de redes sociales y demás. Estos realmente son videotutoriales que me dicen cómo hacerlo. Yo ahora os voy a enseñar el paso a paso con esos cuatro que he dicho que me resultan más interesantes para un profesor. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Si quisiéramos insertar un documento de Google Drive, pues lo que yo haría es navegar hasta eh, mi unidad de Google Drive, escoger qué documento es el que quiero compartir, pues por ejemplo, este PDF sobre aprendizaje colaborativo. Lo que yo haría es pulsar botón derecho y eh, pulsar en vista previa y una vez que lo tengo en vista previa, otra vez me tengo que ir en la esquina superior derecha donde hay tres puntitos a, en este caso, marcar la opción de abrirlo en ventana nueva una vez que lo tengo en ventana nueva de nuevo los tres puntitos que hay arriba a la derecha veo que hay una opción que es insertar elemento que es lo que yo quiero hacer en mi propia presentación entonces lo pulsaría y vemos que hay un código que comienza y acaba con iFrame pues yo en este caso lo copiaría Volvería a mi editor y en el cuadrito donde me dice que inserte el código del elemento externo lo pegaría. haría insertar y en este caso pues ya me quedaría mi documento. Vamos a quitar un poco este texto para dejarle un poco de hueco y podría redimensionarlo como quisiera. En este caso, vemos que se queda un enlace para poder ampliarlo. Si nosotros lo previsualizamos, pues veremos que tenemos el contenido. Si queremos, podemos navegar sobre él en la propia página o acceder al Drive, donde podemos visualizarlo con más tamaño o incluso imprimirlo o descargarlo. Otro de los elementos interesantes que yo puedo incrustar en mi presentación Sería, por ejemplo, un formulario de Google. Para eso yo navegaría hasta mi propio formulario y en el botón de enviar vemos que podría hacerlo a través de correo electrónico un enlace, pero que me aparece también el icono de insertar código. Este es el que yo voy a pinchar. De nuevo veis que tengo un código que comienza por iFrame y terminamos igual. Lo copio. Lo pulsamos en copiar regreso a mi editor y de nuevo en el recuadro que tengo copio ese código, le doy a insertar y aquí tendría ya insertado mi formulario de Google de manera que si le doy a vista previa pues los alumnos pues podrían marcar las respuestas que, que quisieran o que encontraran pertinentes. También funciona así en lugar de eh, localizar este código de insertar yo lo hubiera hecho con, con el enlace del propio formulario es decir con el enlace que normalmente facilitamos a los eh, estudiantes para que rellenen el formulario en este caso lo voy a hacer para que lo veáis y veáis que queda igual en este caso yo copio el link le doy a insertar lo único que en este caso queda como contenido embebido y no tiene vista previa en mi página, pero si le doy a previsualizar pues vemos que funciona exactamente igual que el, el que tenemos en, en, eh, eh, que habíamos insertado antes. Daría siguiente y así podrían avanzar en eh, rellenando el formulario. En este caso lo vamos a borrar y vamos a ver ahora por ejemplo una herramienta bastante interesante que recogería opiniones de mi audiencia en vivo en el momento en este caso hay distintas aplicaciones A mí me gusta una que se llama pool everywhere y me gusta pues eh, porque permite hasta 40 usuarios la versión gratuita eso sí cada pregunta solo nos deja que la contesten una vez al día pero bueno ya la podría duplicar o triplicar si tengo más más grupos y, y bueno, pues eh, nos permite crear diferentes tipos de preguntas. Bueno, pues aquí vemos que podemos hacer de elección múltiple esa nube de palabras, que digan si están de acuerdo o no, clicar sobre la propia imagen, respuestas abiertas. Podemos hacer como una especie de cajón de competición con preguntas, pero bueno, pues luego también podemos eh, hacer una tabla eh, para ver quién nos gusta más, hacer un ranking... Eh, la escala de emociones como la que tenemos parecida en el corte inglés etc. en este caso yo voy a ir a una actividad que ya tengo hecho pues por ejemplo eh, sobre qué metodología os gustaría trabajar y bueno pues en las opciones de eh, respuesta que tengo tengo en la parte de la derecha la posibilidad de configurarla en este caso yo quiero ver cómo presentarla por lo tanto me iré a este último botón en, en, en compartir vemos que tenemos un link pero lo que yo quiero son resultados en vivo embebidos por lo tanto me iré abajo del todo pulsaré en actividad embebida y aquí vemos que hace una previsualización hay un código pero como script pero a mí el que me interesa Siempre decimos que es el que empieza por iFrame, pues en este caso es el que yo voy a coger, lo voy a copiar y lo voy a insertar en mi presentación, de manera que ahora me quedaría esta pregunta en vivo. Imaginad que yo ahora estoy haciendo mi presentación con los alumnos, en mi editor tendría las preguntas. Si yo voy a la página de la aplicación, activo el que puedan enviar las respuestas y que además se muestre esas respuestas que se van recibiendo en tiempo real, cuando yo esté en mi presentación, en este caso vamos a dar a la vista previa para que se vea, ahora se supone que los alumnos se conectarían a esta dirección y mandarían su, su respuesta en este caso el alumno marcaría por ejemplo gamificación y en tiempo real vemos que nos aparece la respuesta que va enviando pues a medida que haya más usuarios que vayan enviando pues lo iríamos viendo en pantalla y por último otra actividad que podríamos incrustar que es también bastante interesante pues sería una actividad una de las plataformas que más me gusta para esto es Educaplay. En Educaplay nosotros tenemos distintos tipos de preguntas, podríamos utilizar algunas creadas por otros usuarios o las nuestras propias. En este caso yo ya tengo creadas algunas con mi usuario. Eh, tenemos de muy diversos estilos, desde respuesta múltiple, lazar una columna con otra, crucigramas, sopas de letras, eh, adivinanzas. Tenemos también para unir tanto imagen como texto como sonido, por lo tanto para asignaturas de idiomas también serían eh, bastante buenas. Y tenemos también pues, lo que es el rosco de pasapalabra que pues, normalmente suele ser siempre eh, muy llamativo. Yo voy a pulsar sobre una actividad de este tipo que ya tengo hecha. Y incluirla en mi presentación de Genially sería tan sencillo como pulsando en el botón de compartir. Vemos que tenemos el código iframe que yo copiaría, o bien lo señalaría o le daría a copiar. Volvería sobre mi editor de Genially, lo pegaría, le daría a insertar y en este caso pues ya me aparecería la actividad. Al no ser una opción de pago, pues al principio me va a saltar esa publicidad, pero permitiría que los alumnos pudieran realizar la actividad. Vamos a ver cómo sería en la previsualización. Yo le daría, comenzaría la actividad, podrían ponerlo en pantalla completa si quisieran o simplemente dándole a comenzar, ya podrían empezar... Eh, la actividad, pues en este caso del, del tipo de pasapalabras, en la respuesta sería aleatorio, le daríamos a comprobar y así pues, podríamos ir rellenando o el alumno podría ir rellenando eh, eh, la actividad. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Ya veis que las posibilidades son prácticamente infinitas. El límite es nuestra imaginación. Muchas gracias.